Bueno, quiero que veáis lo que relaja el ruido del, del agua caer. Hay una de cararata, ahí tenemos un merendero y bueno, no hemos venido a hacer la ruta antes de, de que nos dejen movernos. Estamos aprovechando este fin de semana, a partir de mañana entran las restricciones nuevas y queremos pues eso, disfrutar un poquitillo de, de esta ruta de Wanes. Bueno, hacía tiempo que no subí un vídeo de, de alguna excursión y hoy os quiero enseñar un pueblecillo guanes. Estamos haciendo una ruta y bueno, estoy enseñando imágenes a ver qué os parece y os invito a visitarlo porque os va a encantar seguro. Empieza el vídeo de Wanes. ¿eh? Eso que tenéis ahí es Guanes, se ve el pueblo perfecto, el típico pueblo almeriense, casas blancas y tal. Y bueno, vamos a hacer una rutilla y os voy a enseñar imágenes para que podáis disfrutarlo y si algún día venís a esta zona de Almería, podéis venir a Guanes y disfrutar de, de un paseo por esta comarca de la Alpujarra almeriense. hemos llegado a un punto clave que es la fábrica de la luz de aquí de guanes y fijaos qué maravilla intentamos grabar por dentro para pa que la veáis también que está bastante chula está muy bien como bueno, parece que es sólida vamos no, no se va a caer Bueno, y después del cenarismo, pensé un poquitillo lo que es el pueblo, a ver qué os parece, ¿vale? Bueno, y ya sabéis que llega el final del vídeo y dos cosillas. Si os ha gustado este vídeo y os gusta lo que veis de viajes que hago de Almería y tal, os voy a recomendar un canal que ha empezado eh, hace poco, un canal lo he descubierto hace unos meses, que es Recorriendo Barrios y Pueblos de Almería. Es un canal que ya tiene mil suscriptores, es un canal que te enseña geografía almeriense, te enseña pueblos, que es, vamos, una maravilla, una pasada. Veréis también Juanes en su canal, veréis la zona de Alpujarra, veréis un montón de sitios que os gustará. Y ya también, por último, también deciros que eh, para este vídeo y para el sorteo cuando llegan a 1500 suscriptores, he decidido añadir esto, que es un tarjetero un súper curioso, súper chulo, que bueno, viene bien para cuando vas de viaje, no que tengas aquí tus tarjetillas y tal. Esperemos poder viajar dentro de poco. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, podéis darle like, podéis dejarme un comentario de qué sitio os gustaría que os enseñase Almería. Y ya está, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Adiós guapos.